Tú puedes revolucionar tu amor y comunicación en pareja en solo ocho semanas. En este entrenamiento que ha ayudado a muchas personas a poder mejorar su relación de pareja, aunque él no coopere. Aprenderás las herramientas y las practicarás que son necesarias para poder, uno, sanar las viejas heridas, que son las que te duelen cuando te sientes criticada, cuando te sientes ignorada, cuando sientes esta distancia, para recuperar tu fortaleza, cultivar tu amor propio y creer en ti. Dos descubrir los errores que sin darte cuenta estás cometiendo que están haciendo que se aleje tu pareja. Tres, aprenderás a comunicarte de una forma asertiva, adecuada, sin estar peleando, sin perder horas en peleas innecesarias, para que puedas llegar y promover acuerdos armónicos, respetuosos y adecuados. Es un grupo limitado de 30 personas. Te invito a ver toda la información en ricardolerran.com. Te espero. Tu relación está en tus manos. Yo les recomiendo al mil por mil este curso. Estoy Nada. muy contenta y me voy a inscribir en el nuevo taller, claro que sí.